Hola, mi nombre es Leonardo Machuca, soy asesor docente de la modalidad semipresencial en el programa Gente que Trabaja. Y eh, mi función aquí dentro de la modalidad es acompañar y apoyar al docente dentro de todo su desarrollo académico profesional en nuestra modalidad. Eh, puedes contactarme vía el móvil que poseo, que es el 942-448818, y también podemos tener una reunión presencial. En el segundo piso del pabellón administrativo en estos horarios, los lunes en horas de la mañana de 8 y 30 a 1 y 30 de la tarde y a partir de las 4 hasta las 7 de la noche, esto en el periodo de lunes, martes, miércoles, jueves y jueves. Los días sábados en horas de la tarde a partir de las 2 de la tarde y el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, quiero darte la bienvenida aquí a nuestra modalidad y a nuestro programa Gente que Trabaja. Bienvenido.